porque si vives quitándote el frío pero calor ninguno como el mío me que solo pienso Paso medio vacío, conocí a otras mujeres pero ya no me fío Nena perdón por no manejar mis impulsos Siempre pienso en ti cuando me autodestruyo Yo me hacía el duro pero fue más tu orgullo Ahora tengo tres culos para el del tuyo Bendecido porque tu caos ya no es pa' mí Pero jodido extrañarte haciéndomelo así y Tan fuerte que al final se dañaba el chasis Pero tú tranqui nena que cuesta más vivir Porque tengo que beber para estar tranquilo ya te olvidaré, aunque pesa kilos Duele porque sé que no es lo mío Eso de perder, baby, no es lo mío Baby, eres caos Le pinté una sonrisa y se fue como el vago, baby, baby eres caos Le pinté una sonrisa y se fue como el No Nos hemos quedado calientes, pero baby Me dejaste helado, ven aquí una sonrisa y se fue como pagado. Pero es que nena, te llevas bien con mi gente No hay forma de que jodas el ambiente Pero perdón por ser un impaciente No me explico cómo vives así Porque tú misma lo has dicho que tú también lo sientes yeah. Estoy seguro que no te habían tratado tan diferente Soy raro y único para ti exclusivamente Serás mi luz pero cari yo quiero la verde Quiero que mires a donde miro que te quieras quedar aún si no lo consigo Si tengo suerte y algún día me apunta al platino Puedas presumir que no había nada cuando estabas conmigo Tengo pros, fam y metas por las que vivo Me sobran razones para escribir lo que escribo Nena, tal vez de todo eso tú seas el principal motivo Tanto que ahora mis versos ya son más tuyos que míos, bebé no me veas que tus ojos me queman. Espero que seas la última, aunque no eres la primera. Voy pensando que nada fue en vano, aunque haya sangre derramada en el suelo que debería estar en mis venas. Tu calla y te deja que las acciones hablen, aunque tu silencio sea lo mejor que puedas contestarme. Yo que me lleve cortes cuando iban a por tu carne y me llevaría el doble con tal que no puedan tocarte. Terminé quemándome para controlar la herida. Ahora vivo quemando llantas y hierba por la avenida y tocando madera para alejar tus mentiras, pues prefiero una vida sin amor que un amor sin vida.